soy coordinador del área de formación e investigación aquí en Solidaridad, en Solidaridad Internacional Andalucía y soy además licenciado en antropología. Aquí no me atrevo a decir antropólogo porque hay un antropólogo de verdad. ¿no? <risa> recuerdo una de las primeras clases de antropología política que, que me dio Félix ¿no? eh, hablando del crecimiento con mucho ahínco ahínco en el sentido de, de deconstruir el crecimiento ¿no? y recuerdo que le planteé ...sí conocía el movimiento decrecentista... ...y me dijo algo así como decrecentismo... ...habrá que ver... <risa> <risa> ...y bueno... ...aquí está, yo creo que, que... ...Feli ahora mismo debe ser de las personas... Eh, ...en Sevilla que, que... más ...ha trabajado en la línea de, la, de construcción... ...del crecimiento, ¿no? y, ...y bueno, creo que, que la aportación... ...que va a hacer hoy, aunque esté vinculado... ...estando vinculada... ...al trabajo no se puede... Eh, desvincular de su línea en este sentido, ¿no? desde, la, desde su militancia en el ecologismo a su experiencia como antropólogo y, y su compromiso social también. Él ¿no? es profesor titular del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla, eh, pertenece al grupo de investigación Geisa para el estudio de identidades socioculturales de Andalucía. Sus asignaturas habituales son antropología política, antropología del trabajo y antropología de las religiones. Por eso decía que el tema espiritual también podría haberlo tocado. Y de hecho creo que no se pueden separar, ¿no? Eh, no, no, se pueden separar. <risa> eh, Félix tuvo, hizo su tesis sobre, sobre Marina Marinaleda eh, Se llamaba Cultura del trabajo jornalera, poder popular y liderazgo mesiánico. Y antropología política de Marina Leda. Bueno, una, es una tesis bastante interesante y polémica, sobre todo en Marilaneda, ¿no? Fue, tuvo su, su polémica, mm. pero es interesante verdad, ¿no? Felipe lleva muchos años vinculado al mundo del trabajo y creo que, que lo que nos va a contar hoy eh, es muy interesante. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, Moisés. Buenas tardes. ...y también gracias a la oportunidad que me brinda... ...Solidaridad Internacional de Andalucía... ...para hablar sobre el trabajo... ...o mejor dicho, contra el trabajo... ¿no? ...quiero hacer una conferencia contra el trabajo... ...y el título que yo le he puesto a esta charla es... ...interrogativo, interrogativamente... ...a la libertad por el yugo del trabajo... ...tengo aquí muchas hojas... No sé si me vais a, decir, a dejar decir todo lo que tengo planteado decir, porque quiero decir muchas cosas, aunque avance poco. ¿Por qué? Porque eh, la exposición intenta trabajar contra el sentido común, contra aquello que está establecido como obvio, incuestionable, incontrovertible, contra aquello que cuando se le plantea interrogativamente a cualquier persona de nuestro mundo, a cualquier ciudadano ciudadana normal... ...la respuesta ante la interrogación es del tipo... ...bueno, pero entonces, si no fuera así, ¿cómo podría ser? ¿Cómo concebir un mundo donde el trabajo y ganarse la vida... ...mediante el trabajo no fuera eh, eh, lo que hay que hacer? No podría ser de otra manera, ¿no? Entonces, trabajar contra el sentido común es como nadar contra corriente. Hay que hacer mucho esfuerzo y se avanza poco. Bien, voy a intentar ceñirme a los papeles... ...y Moisés, cuando veas que me estoy pasando de tiempo... ...pues me adviertes porque sí... ...debe haber un tiempo de, de diálogo... De, de, ...de confrontación de ideas, de polémica... ...que creo que es lo más interesante... ...mientras yo voy a estar hablando... Eh, ...van a estar proyectándose, creo que están proyectándose ya... ...efectivamente, unas imágenes... Eh, ...algunas son de Sebastián Salgado... ...eminente fotógrafo brasileño... ...otras son de Pablo Coca, que es un documentalista andaluz... ...con el que hemos hecho algunas cosas sobre minería... ...todas las imágenes de minería que vais a ver... ...están tomadas aquí muy cerca de Sevilla... ...la mayoría de la gente no sabe... ...lo que hay aquí pegado a Sevilla... ...y en toda la cuenca de Río Tinto y lo que va a haber... ...y luego hay otras imágenes genéricas que están tomadas de Internet... De... ...procuran presentar siempre paisajes industriales... ¿eh? ...paisajes a los que ha dado lugar el industrialismo. Bien, bueno... <tose> A la libertad por el yugo del trabajo. Eh, en el frontispicio de muchos campos de concentración alemanes nazis se podía leer, perdónen mi alemán, Arbeit macht frei, a la libertad por el trabajo. Este eslogan, lo digo interrogativamente, lo emplearon los nazis. ...como un ejemplo más del cinismo en el lenguaje que era propio de na del nacionalsocialismo alemán... ...o realmente los nazis estaban imbuidos de esa épica y de esa ética del trabajo... ...que había promovido eh, la República de Weimar en Alemania. Eh, en el caso soviético, en el caso de la, eh, de, la, de la Rusia en su periodo de la Unión Soviética... El estajanovismo fue también una corriente, fue un movimiento político, una corriente oficial eh, del sovietismo, y el estajanovismo fue eh, toda una serie de apoyos institucionales para premiar el rendimiento de los obreros en las fábricas y, en general, en el mundo del trabajo, para incrementar la producción, para incrementar el crecimiento de la economía soviética. Entonces, este, eh, este encumbramiento del trabajo a virtud máxima de la, de la ciudadanía soviética tiene un sentido diferente por haber sido una, una práctica institucional de un régimen que ya no existe o forma parte del mismo movimiento contemporáneo de entronización del trabajo. Eh, sea como sea, es innegable que el encumbramiento de la noción de trabajo a los frontificios ...y los altares, desplazando a otros santos... ¿sí? ...voy a utilizar en la exposición ciertos mm, deslizamientos... ...hacia el terreno de lo trascendente, hacia el terreno de lo sagrado... ...hacia el terreno de lo, de lo incuestionable... ...entonces, el encumbramiento de la noción de trabajo a los frontificios... ...y los altares, desplazando a otros santos como ídolos falsos... ...es una singularidad de la modernidad occidental... ...y la vigencia de esta entronización es hoy... ...mayor, si cabe, que lo ha sido durante el siglo XX y que lo ha sido durante el siglo XIX. Eh, por eso, el diseño institucional de cualquier Estado serio, es decir, de un Estado que no sea calificado como canalla... ...está orientado o tiene que estar orientado centralmente a que el último trabajo más ingrato, más degradante, más extenuador, más idiotizador y peor pagado sea cubierto, no quede sin cubrir, y aún para ese trabajo, para ese peor trabajo, haya tortas y disputas por quedárselo. Toda la organización institucional de los estados en los que vivimos está construida para garantizar que ese peor trabajo quede cubierto. También todas las políticas públicas se orientan a mantener a las masas en ...una agónica necesidad de trabajar. Todas las demás políticas, incluidas las políticas para pobres... ...se diseñan para no entorpecer esta máxima de nuestras sociedades de trabajo. Eh, eso quiere decir que el diseño de las políticas de los subsidios de desempleo... ...de las rentas mínimas, de las rentas básicas... ...de todas estas políticas están diseñadas y son rectificadas para que este último empleo más degradante haya todavía muchas personas que estén disputándoselo. Cualquier persona de nuestro entorno, del mundo en el que vivimos, que no quiera ser cuestionada, que no quiera ser estigmatizada, incluso judicializada, pues por ejemplo por las leyes de vagos y maleantes, solo puede estar en estas cuatro situaciones, en estas cuatro situaciones, casi desde que nace y hasta que muere, preparándose para trabajar, formándose para trabajar. Primera situación. Segunda situación, trabajando efectivamente. Tercera situación, en la que es posible estar sin ser cuestionado, buscando trabajo. Cuarta situación, y la última, demostrando permanentemente que se está completamente incapacitado para trabajar. Cualquier persona que no esté en estas cuatro situaciones va a tener problemas con su propio entorno y, seguramente, consigo mismo, con el cuestionamiento de su propia identidad. También estoy intentando poner en evidencia hasta qué punto la noción de trabajo preside nuestras vidas, todas las vidas, querámoslo, ¿no? de, de, de, de la contemporaneidad. Cualquier persona que pase por normal es decir, que no sea excéntrica, que no sea rara, que no sea problemática, a la pregunta, ¿qué ha venido usted a hacer a este mundo? O también, la misma pregunta, ¿qué justifica su paso por este mundo? Tiene que responder más o menos tal que así. He venido a trabajar o a crear puestos de trabajo, ¿eh? en cualquiera de las dos situaciones, si no estás trabajando, tiene que estar eh, moviéndote para crear puestos de trabajo y así contribuir a la creación de riqueza. Luego, en el tiempo libre que me queda, mientras trabajo o creo puestos de trabajo, pues intento vivir, pues tener unas relaciones personales, pero fundamentalmente yo estoy aquí para trabajar y si no estuviera para trabajar o crear puestos de trabajo, ¿a qué eh, habría venido yo a este mundo? ¿no? Bien, esto, como digo, pasa por obvio y estoy seguro, y bueno, entiendo que la mayor parte de la gente que está aquí, que hemos coincidido aquí esta tarde, tiene una... ...un principio crítico respecto a estas cuestiones... ...pero a pesar de eso, todavía nos surge esta pregunta fundamental. Bueno, sí, pero entonces si no fuese así, ¿cómo podría ser? Pero no siempre ha sido así. Este es un proceso que ha consolidado, ha cristalizado en el siglo XIX... ...pero que se inicia en el siglo XVII. Se inicia eh, a lo largo del siglo XVII y... Antes del siglo XVII, en la propia historia de Europa, esto que nosotros llamamos trabajo no existía. No existía. Nada parecido. De hecho, como suelo exponer en las clases muchas veces, si ustedes repasan, por ejemplo, la literatura del siglo de oro, toda la literatura del siglo de oro no podrán encontrar. Podrán encontrar la palabra trabajo, pero en sentidos y con acepciones que no tienen relación con la noción que nosotros damos a trabajo hoy. Y hay otras muchas evidencias en ese sentido. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con las ciencias sociales o con las humanidades? Desde la historia, la sociología, la antropología, las ciencias políticas. Bien, desde hace siglo y medio, desde mitad del siglo XIX, finales del siglo XIX, la gran mayoría de los estudiosos y de los eruditos está convencida de que aunque no existiese antes o no existiesen en otras culturas, en otras civilizaciones, la noción de trabajo, la gente efectivamente sí estaba trabajando, aunque no supiera que estaba trabajando. Entonces, hay un esfuerzo ímprobo por demostrar que la humanidad se ha hecho trabajando, es decir, que los seres humanos nos hemos hecho en el proceso de trabajo que mientras hemos ido trabajando nos hemos ido un, primero hominizando ¿no? y luego humanizando, lo que por cierto es una idea que se inventó Karl Marx y que no existía antes, y que ha pasado a ser absolutamente obvia, de sentido común, casi incuestionable, pero antes de que la formulara Marx y aún cuando la formuló Marx, en el momento en que la formula Marx es una idea completamente ignota y que para la gran mayoría de sus contemporáneos, ...fue incomprendida y no aceptada. Sin embargo, hoy ha pasado a ser de sentido común. Bien, Pero hay, sin embargo, una inmensa minoría de intelectuales... ...que no piensan así. Una inmensa minoría de intelectuales que no piensan así. Para no pensar que el trabajo es una invariable antropológica... ...una constante de la humanidad... ...hay que salirse de la órbita intelectual... ...del liberalismo económico de Adam Smith... ...y de una versión modificada de esa filosofía... ...que es la filosofía de Karl Marx. Toda la tradición heterodoxa de intelectuales... ...que no está en esa corriente hegemónica... ...que sigue siendo hegemónica... ...puede considerar que eh, el trabajo es una institución moderna... ...que cobra sentido en el ámbito más amplio de la trama institucional... ...de la modernidad, pero que no es un universal un humano. Esta minoría contempla la posibilidad de que la humanidad no haya sido solo... ...ni principalmente una lucha por vencer las necesidades por medio del trabajo. Y apunta a conceptuar y a agrupar las actividades humanas... ...sobre principios distintos al eje trabajo productivo, improductivo, reproductivo. Bien... Eh, ...cómo nace la idea de trabajo y en qué contexto intelectual... ...y en qué contexto político, en qué contexto de ideas... ...nace la idea de trabajo. Como he dicho antes, esto es en el siglo XVII... ...que comienzan a evolucionar algunas ideas... ...y que van a ir cobrando, no fuerza, sino a, van a ir siendo sustentadas... ...por las eh, sociedades, porque esas ideas... ...paulatinamente van a servir para legitimar prácticas de poder... ...para legitimar instituciones de poder. De manera que se fueron introduciendo en el discurso hegemónico. Esta idea de trabajo, lo que llamamos trabajo... ...ha madurado en interrelación con la noción de capital... ...como intentaré mostrar ahora... ...traduciendo a Adam Smith y a sus sucesores... ...trabajo y capital son la misma cosa en la teoría económica... ...en la ciencia económica, trabajo y capital son la misma cosa pero en estados diferentes, entonces la noción de trabajo ha coevolucionado y ha cristalizado junto con la noción de capital, con la noción de economía, con la noción moderna de economía, con la noción de mercado y con otras que conforman lo que se llama, o lo que venimos llamando el sistema económico. Entonces hay una primera tesis que quiero mmm, proponerles. Las nociones que componen el sistema económico maduraron en la cultura europea ...en el marco de la rivalidad en interestatal. En el marco de la rivalidad interestatal. Primero con el absolutismo, después con el nacionalismo. Para entender la noción de trabajo hay que entender... ...que Europa, en la modernidad, está desarrollándose... ...en una pugna interestatal por la afirmación de la hegemonía... ...de unos estados frente a otros y por una tensión... ...de guerra, de guerra a veces de baja intensidad, a veces de guerra abierta... ...entre los estados por anexionarse, por vencer unos a otros... Eh, ...y es en ese contexto en el que empiezan a madurar estas ideas. Por tanto, la primera afirmación fuerte que quiero hacerles es que hay un fondo... ...de ideología de guerra y de preparación para la guerra... ...en todo lo que tiene que ver con la maduración de la llamada ciencia económica... ...de la modernidad. Max Weber, por ejemplo... ...refiere que las políticas mercantilistas... ...el mercantilismo... ...fueron un elemento importante en la afirmación del Estado... ...del Estado moderno... Eh, ...y consistieron, entre otras cosas... ...en la promoción de políticas para el aumento de la población... ...para el aumento... ...de los soldados... ...y para el apoyo... ...y con el apoyo estatal a la monetarización... ...de las relaciones sociales... ...la monetarización de las relaciones sociales... ...para satisfacer las necesidades crecientes de moneda... ...para sufragar gastos militares. Carpolangi, el eh, historiador de las ideas... Carpolangi defiende también una tesis similar... ...a partir de la de Max Weber... ...cuando afirma que es el Estado la partera... ...esta es la frase que emplea... ...es el Estado la partera del mercado nacional unificado el mercado nacional unificado y luego, después, el mercado global, no son un producto de una evolución endógena, sino el resultado de una estrategia geopolítica de poder promocionada por los Estados hegemónicos. Y el propio Marx, el propio Karl Marx, en su faceta de historiador, había señalado la decisiva contribución del Estado absolutista a la economía dineraria, dice Marx, y lo cito textualmente, ...también la monarquía absoluta se lanza a hacer del dinero un medio general de pago. Antes, muchos pagos y muchos intercambios se hacían en especie... ...y dentro de relaciones sociales eh, convivenciales, digamos. Y continúa Mar. para la monarquía absoluta... ...la transformación de todas las prestaciones en impuestos pagados en dinero... ...es una cuestión vital, es una cuestión vital por razones de guerra. Vamos a entrar en el pensamiento de Adam Smith... ...voy a ahorrarme toda una serie de precedentes... ...a los que no habría tiempo de tratar aquí. Pero, esta, quiero comenzar tratando a Adam Smith... ...reafirmando que esta preocupación de signo geopolítico militar... ...está en la cabeza de Adam Smith cuando escribe... ...además el título del libro... ...que es un poco el arranque de toda esta historia... ...en la que continuamos, lo está ya claramente señalando cuando él escribe ese libro que se llama La riqueza de las naciones. Él, todo ese tratado, es un intento de explicar por qué hay estados, naciones e imperios que han sucumbido, que han sido aplastados por la bota de otros estados y otros imperios y por qué hay sociedades estatales que han imperado y que se han impuesto a otras y cuáles son los factores que hacen que unas naciones fracasen ...sean vencidas y otras naciones triunfen y sean vencedoras. Esta es, Estas son las ideas de partida, no son nada novedosas, todos los tratadistas. En la tradición española, los que son llamados los arbitristas, están todos en la misma lógica... ...de ofrecer al Estado, bien sea al monarca o bien sea a estas repúblicas incipientes, o fórmulas para fortalecer al Estado... ...en esta pugna interestatal en la que ha nacido Europa... ...y en la que sigue Europa y el mundo. Vencer o ser vencido. Eh, bien, entonces cuando Smith habla de incrementar... ...la riqueza del país, eso viene a significar... ...pues seguridad nacional, opulencia del Estado... ...que en su idea es la opulencia de la sociedad nacional... Por tanto, hay un objetivo máximo estatal nacionalista y ello tiene una consecuencia poco advertida por los historiadores. Pero que quiero subrayar, que quiero resaltar. Las recomendaciones que contienen estos tratados y el principal de ellos, la riqueza de las naciones de Adam Smith, del signo que sean... Sobre salarios, sobre impuestos, sobre fomento de la pequeña o sobre fomento de la gran propiedad, eh, de la agricultura, de la industria, sobre el comercio exterior, sobre el comercio interior, todas ellas tienen el objetivo último de la libertad, no el, perdón, no el objetivo último de la libertad de las personas, sino de la libertad del Estado, de la opulencia del Estado en el marco de esta rivalidad interestatal. Por tanto, hay una lógica geopolítica en todo esto. Fijaros lo que dice Adam Smith al comienzo de la riqueza de las naciones. Y esto que hoy pasa por sentido común, cuando él lo formula, está dirigiéndose a una, también en aquel momento, a una inmensa minoría y a la dirección del Estado. Dice, el trabajo anual de cada nación es el fondo ...que la surte originalmente de todas aquellas cosas necesarias y útiles... ...para la vida que se consumen anualmente en ella... ...y que consisten siempre o en el producto inmediato de aquel trabajo... ...o en lo que con aquel producto se adquiere de las demás naciones, etc. Avanzo en esta línea argumental. Hay en Adam Smith un instrumentalismo, un utilitarismo extremo. Prefiero incluso hablar de instrumentalismo... El sujeto en Adam Smith no es el ciudadano, es el Estado, que él llama nación. Lo que le importa es la fortaleza del Estado. Y es solo porque le importa la fortaleza del Estado que va a hacer recomendaciones de lo que él ya está llamando allí economía política. No las personas, el Estado. Eh, hay un, un, una polémica que se mantiene por... pues desde la primera mitad del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XVIII y que los historiadores de las ideas han llamado con buen criterio, porque ya entonces se llamó así, el debate sobre la utilidad de la pobreza. Este debate en el que bueno, pues interviene el propio Adam Smith, por supuesto, pero mucho antes que él, algo así como 70-80 años antes que, que publicara Adam Smith, Bernard de Mandeville, un, ...un pensador, un filósofo eh, inglés, en un libro muy influyente sobre Adam Smith... ...y sobre toda esta polémica, que se llama La fábula de las abejas... ...entra en esta polémica que, son, que es llamada eh, la polémica acerca de la utilidad de la pobreza. <coughs> Los argumentos del debate ilustran bien este instrumentalismo extremo... ...y esta preocupación por la opulencia y la fortaleza del Estado que hace de los seres humanos instrumentos al servicio del Estado. ¿no? Hay quienes intervienen en esa polémica, Mandeville, Smith, argumentando que los salarios tienen que mantenerse al puro nivel de la sobrevivencia, en el límite mismo de la indigencia, para que el pobre, dicen, esté siempre forzado a acudir al trabajo y no lo abandone. Hay otros que intervienen en esta polémica y sostienen que los salarios tienen que alcanzar un punto mayor, tienen que ser algo más elevado, porque hay que desarrollar mecanismos que motiven a ir a los pobres, al empleo, al trabajo, perdón, no voy a utilizar la palabra empleo, voy a utilizar siempre la palabra trabajo, de manera que... Eh, ...se ha garantizado esta productividad de la nación, ¿no? Fijaros lo que dice, por ejemplo... Eh, ...y la actualidad que tiene algo que escribe Mandeville... ...en 1714, si no recuerdo mal, es cuando escribe la obra... ...La fábula de las abejas. Dice Mandeville, donde se maneje bien al pobre... ...pues fijaros que no dice al trabajador, ¿eh? El concepto de trabajo en el tiempo de Mandeville no está maduro... ...no existe como tal. Donde se maneje bien al pobre... Pues lo mismo que se debe evitar que pase hambre, conviene impedir que reciban nunca lo bastante para poder ahorrar. El interés de todas las naciones ricas consiste en que la mayor parte de los pobres no puedan estar desocupados casi nunca y que sin embargo gasten continuamente lo que ganan. Esto es plenamente actual. Bien, para el propósito de esta argumentación que sigo, pues vengo recarcando la idea de instrumentalismo y la idea de que el ser humano no es un fin para ninguno de estos pensadores y tampoco para Adam Smith, sino un medio, un instrumento al fin superior de la opulencia estatal. Eh... Pocos años después de que escribiera La riqueza de las naciones Adam Smith, publica Immanuel Kant, un tratado que se llama, y que es bastante conocido, Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Este es un tratado fundamental de ética, y en ese tratado Kant formula el que se conoce como el imperativo categórico, se conoce así, el imperativo categórico kantiano. Seguro que os suena a algunos o algunas de vosotras. El imperativo categórico kantiano dice así obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre como fin nunca como medio siempre como un fin nunca como un medio esta ética kantiana es una denuncia total es una denuncia radical del edificio teórico que han estado construyendo todos estos tratadistas entre los cuales es destacable Adam Smith. Y esta denuncia total ha continuado formulándose siempre por una inmensa minoría de pensadores y así sigue siendo. Y quiero citar contemporáneamente más de 200 años después de Immanuel Kant a uno de los pensadores de los filósofos políticos principales, en, ha muerto pero bueno, pues es decir que es contemporáneo que es John Rawls. John Rawls en uno de sus libros dice lo siguiente, y es en la misma línea de Kant, de concebir al ser humano como el fin y no como un medio para nada, ni para la nación ni para nada. Dice Rawls, la concepción de Adam Smith, fijaros que Rawls se definió a sí mismo como un liberal, ¿sí? aunque creo que pertinentemente debe ser, eh, debe ser agrupado en la tradición del republicanismo político en la que no me voy a detener aquí. Dice Rawls, la concepción de Adam Smith, según la cual servimos mejor a nuestros congéneres a través de un egoísmo bien entendido, es una concepción falsa de la comunidad. Y apostilla, cualquier sociedad que se explica en términos de egoísmo mutuo, se encamina a una destrucción segura. Bien, pues bien, en este contexto de geopolítica militar, es como va a ir madurando la noción de trabajo, va a ir madurando la noción de riqueza, y la idea, para nosotros, obvia, de que la riqueza se crea y de que la riqueza crece, y que de donde había nada puede haber algo, y que donde había menos puede haber más. Eh... Bien... Eh... Antes del siglo XVII, esta creencia de que la riqueza crece o se crea, que nos la recuerdan y no nos sorprende, porque nos pasa ya desapercibida como algo obvio y de sentido común, nos la recuerdan todos los ministros y todas las ministras todos los días. La riqueza, el, la riqueza del país ha crecido no sé qué, un 2,5, le ponen cifras. Antes del siglo XVII no existía. En la historia de Europa, en la Europa anterior, ¿qué se creía? Que crear, lo que se dice crear solo es posible para Dios, y que a la humanidad como tal no le es dada la facultad de crear, sino, es algo muy diferente, administrar la obra de la creación, servirse de la creación, bueno, pues está en el génesis, y esto es algo también que se podría a lo que se podría entrar, la idea de que la humanidad es el rey de la creación es el ser humano y debe servirse de la creación, pero la idea de que la creación es, inacaba, es un proceso inacabado y que la humanidad mediante el trabajo la va a ir perfeccionando, incrementando, es nueva del siglo XVII. José Manuel Naredo, que yo me gusta citar bastante en clase, lo considero un intelectual, uno de los intelectuales ...más críticos y que más han aportado para deconstruir estas teorías... ...suele decir que este modo de razonamiento... ...de que de nada puede surgir algo y de menos más... ...tiene homologías con el pensamiento de los alquimistas... ...con la tradición de la alquimia. La alquimia, como ustedes saben, es una vieja tradición... ...que parece que nace en el Egipto... Eh, de, las primeras, ...de los primeros milenios, según la cual de lo que se trata es de hallar una fórmula, y hallada esta, de materiales sin valor, de escoria, se pueden obtener materiales de sumo valor, como el oro o la plata. ¿no? Pues esta idea incremental está también, y Naredo y otros autores, Lewis Manford, que luego me referiré a él, dicen que no solo hay una homología, sino que hay una influencia de los alquimistas en, la, en el origen mismo del pensamiento científico y de la llamada ciencia económica. Eh, vayamos entrando en la, en la noción de trabajo de Adam Smith. Eh, pero quiero hacer una, una, una advertencia previamente. Los seres humanos realizamos miles de actividades. Una taxonomía que fuera siempre incompleta, tendría que ser incompleta, que intentase nombrar las cosas que la humanidad puede hacer, ha hecho o puede hacer, pues se contarían por miles, miles de actividades. Bien. Lo que hace Adam Smith es agrupar estas miles de actividades en tres cajones, en tres categorías de actividades. Más o menos viene a, viene a sostener. Toda la, toda la diversa e incontable diversidad de cosas que el ser humano puede hacer son de tres tipos y las caracterizó... Eh, básicamente así, un primer tipo de actividades serían aquellas que no tienen incidencia sobre el medio o el entorno, o que solamente tienen una incidencia despreciable o marginal, es decir, toda la actividad intrasíquica, interpsíquica, onírica, afectiva, toda la, todo el mundo de los afectos interpersonales, simbólica o lingüística, que lo mismo es todo eso, no tiene efecto sobre el medio y es un conjunto de actividades que Adam Smith desprecia. No le interesan porque consideran que son actividades inferiores humanas. Hay una agrupación en tres tipos y este primer tipo es jerárquicamente el inferior. Estas actividades no tienen interés porque, dice Adam Smith, no contribuyen al crecimiento y a la opulencia de la nación, que es lo que a él le interesa, como un asesor militar, puedo yo decir aquí, y no es algo que se suele decir de Adam Smith, que es alguien que soñó con que sus consejos fuesen tenidos en cuenta militarmente. Como eso, como que la gente se ame o se odie, no tiene una incidencia directa sobre la opulencia o la debilidad del Estado, desprecio esas actividades, ...las dejo en ese cajón y no me ocupo más de ellas. Esto es básicamente lo que se encuentra en la riqueza de las naciones. Una segunda categoría de actividades humanas... ...que Adam Smith no negó que pudieran contarse también por cientos... ...y a las que sí prestó más atención... ...es la que él ya sí denomina trabajo. Son todas aquellas actividades... ...que sí inciden sobre el medio o el entorno. Modificándolo. ...transformándolo, destruyéndolo, construyéndolo. Todo eso, dice Adam Smith, es trabajo. Y esto, dice, sí importa a la opulencia de la nación. Eh, y entre estas actividades que sí influyen en el medio... ...y que le interesaron, distinguió dos tipos, dos tipos de trabajo. Los que llamó trabajos productivos y los que llamó trabajos improductivos. En la jerarquía valorativa de Smith lo que más le interesa son los trabajos que llamó productivos y ahí agrupó un, un conjunto muy diverso de actividades y todas ellas dice todo esto es trabajo productivo, esto es importante. Y luego hay otras cosas que son los trabajos improductivos. ¿Qué son los trabajos improductivos? Todo lo necesario, más o menos viene a decir, todo lo necesario para que el trabajo productivo pueda desarrollarse del modo más eficaz y más eficiente posible. Por ejemplo, el trabajo burocrático es trabajo porque la organización de la burocracia es pertinente para que después pueda haber trabajos productivos eficientes. Eh, porque esto le importa porque incrementa la opulencia nacional. Entonces, quiero también señalar lo siguiente. Esta antropología, porque es una concepción del ser humano, Adam Smith hace una antropología en el sentido de concibe un ser humano determinado, ¿no? desplaza la primacía del vínculo entre personas, los afectos, al vínculo de las personas con las cosas. Lo que a Smith le interesa es el vínculo de las personas con las cosas, con los materiales, con el entorno. En la interacción humana ya no será lo importante la cualidad del vínculo que se establece, sino la cosa intercambiada. Luego, en la crítica que, si tengo tiempo, voy a intentar hacer, esto va a ser algo que subrayen los autores de que me voy a servir para esa crítica. Relación con las cosas antes que relación humana y relación con o relación con los seres humanos a propósito y en función de la relación con las cosas. Cosificación, cosificación o reificación. Las protestas contra la antropología de Adam Smith no han cesado desde que la formula. Por ejemplo, John Ruskin, un crítico de arte que se introdujo en terrenos de ética y de bueno, de política. ¿no? John Ruskin, un autor muy influyente en el pensamiento y en ciertas corrientes del romanticismo y que fue decisivo, por ejemplo, para la evolución intelectual y para el compromiso de alguien tan relevante en el siglo XX como Gandhi. Pues Kropotkin, también a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, en el apoyo mutuo, pues esa fabulosa disertación sobre la importancia para la humanidad del apoyo mutuo y no solo de la lucha o de la relación con las cosas. Marcel Moss, el antropólogo eh, eh, francés, que en ensayo sobre el don argumenta o intenta explicar que el, eh, el valor del regalo reside en que incorpora un destello de la esencia o del alma de quien lo da, y no en, lo, y no en la cosa en sí, sino en el significado y en el alma incorporada que, ello, eh, que el regalo lleva. Erich Fromm, finalmente, ¿no? advierte de la perversión necrófila, dice Erich Fromm, utilizando un concepto que había acuñado Miguel de Unamuno, como él reconoce en, alguna, en algún escrito, ¿no? Fromm advierte de la perversión necrófila a que aboca la orientación prioritaria del ser humano hacia las cosas. Pero vayamos al, al núcleo del asunto. ¿Qué entiende por trabajo productivo Smith? Es muy importante, porque lo que entiende él por trabajo es lo que entendemos nosotros por trabajo hoy. Y cuando él lo formuló nadie concebió, concebía esta cosa así. Eh, trabajo, el concepto de trabajo implica una abstracción, una enorme abstracción reductiva de significado. Y es convergente con la que opera la conversión de cosas y actividades en mercancías. Las mercancías son todas parangonables, son todas medibles, todas tienen un precio. Bien, pues en el caso de Adam Smith va a hacer una operación intelectual paralela, va a ...hacer una reducción significativa de todas estas actividades... ...que se llama trabajo para homologarlas. Bien, hasta que eh, se impone esta noción de Adam Smith... ...lo que había eran oficios, quehaceres y actividades... ...ninguna de las cuales eran parangonables. Un zapatero era zapatero, pertenecía a una tradición... ...o a un gremio de zapateros y no era asimilable la ocupación como zapatero con la ocupación como albañil, o la ocupación como albañil con la ocupación como barrendero, o la ocupación de barrendero con otras ocupaciones. Todas tenían una singularidad, de cada una de ellas, singularmente, se prestigiaban o desprestigiaban y entraban en consideraciones de tipo moral y, y se, se ascribían a campos conceptuales diversos. De ninguna manera... En el tiempo de Adam Smith todavía y después hubiera sido aceptable decir que un zapatero, un albañil u otros muchos tipos de oficios y quehaceres eran todos trabajadores. Pero esto es lo que va a procederse a través de Smith y de sus continuadores. Eh, ¿Qué criterio utiliza Smith para distinguir trabajo productivo de trabajo improductivo? Bien, que aquello que se elabora tenga alguna durabilidad, que lo que se elabora tenga alguna durabilidad, no una durabilidad medida de seis meses o tres meses o un mes, alguna durabilidad. Dice, el, va el valor mercantil, el valor dinerario, requiere para realizarse o fructificar alguna duración temporal. Así se dice en la riqueza de las naciones, porque, según sigue argumentando, en estas atención, atención a la idea que establece Smith, en estas cosas que perduran, una mesa que va a durar unos años, por ejemplo, sobre la que estoy apoyándome, dice Smith, en estas cosas que perduran, es decir, que no se disipan o consumen en el acto de su elaboración, queda incorporado energía, y talento humano que podrá actualizarse o reinvertirse sumándose a futuras actividades humanas en una espiral de enriquecimiento o crecimiento. Voy a darle alguna vuelta más a esta idea que es nuclear, nuclear, del mundo en el que vivimos. Voy a repetir. En estas cosas que perduran, que no se consumen inmediatamente, queda incorporado algo de energía y de talento humano que podrá actualizarse después. La fuerza y la actividad humana incorporada en las cosas elaboradas es una especie de pretérita vida humana que no ha muerto del todo, sino que ha quedado incorporada, hibernada, podríamos decir hoy, no es la palabra que emplea Smith, pero podríamos decir, una vida humana pretérita que no muere definitivamente y que queda incrustada en las cosas, en las cosas en las que han intervenido seres humanos, y que podrá vivificarse después, en algún momento después, mediante nueva intervención humana, solo mediante nueva intervención humana, en un proceso ampliado, en una cadena, atención, porque es un asunto que juega con la inmortalidad, en una cadena que une a muertos y vivos. Estas actividades, que son trabajo productivo, son aquellas en las que hay algo de los muertos que no ha muerto definitivamente y que los vivos podrán seguir incrementalmente sumando. Esto es la noción de trabajo productivo. Es una interpretación que juega con la trascendencia y con la inmortalidad ...y que establece una jerarquía de actividades humanas, una nueva jerarquía de actividades humanas. Atención, porque todo esto sigue teniendo vigente, porque Karl Marx, y puedo suelo decirlo así, Karl Marx plagia. Esta elaboración intelectual es plagiada por Marx y esto dota al concepto de Adam Smith de una trascendencia y una vigencia que no pueden ser exageradas. ¿Eh? continúa la argumentación de Smith, los materiales y la energía no humana esto que interesa tanto desde el punto de vista de la ecología de la economía ecológica y de la ecología política dice Smith, los materiales y la energía no humana de que están hechas estas cosas elaboradas y que tienen durabilidad y en las que hay vida humana hibernada mm no tienen ningún valor, son un fondo inerte, y claro, Adam Smith concibe no solo inerte, sino ilimitado. En el mundo de Adam Smith, la tierra está todavía, los límites de la tierra no se conocen bien, y todavía mucho después de Adam Smith, continuó, continuó creyéndose que los minerales crecían debajo de la tierra. Es decir, Adam Smith concibe que la energía y los materiales sean estos hierro, sean plomo, sean cobre, sean, el otro día me enteré de uno nuevo que se emplea en las pantallas de los de los móviles, Euripio, que es de donde sale el rojizo, el rojizo de las pantallas. Adam Smith concibió que en la Tierra había de todo ello en cantidades tales que no eran prácticamente ilimitadas. Lo grave es que haya seguido pensándose después eso y que se actúe como si eso siguiera siendo así. Entonces, no son nada, son un fondo inerte y prácticamente eliminado. Su valor es cero antes de ser elaboradas y continúa siéndolo después de elaboradas. Pero, pero, encriptan hibernada actividad y talento humano que puede ser, como se ha dicho, revivificado. Capital y trabajo son la misma cosa, solo que en estados diferentes. La actividad, es decir... La actividad humana que no se agota en el acto, que es sustraída al reino de la muerte y que puede ser traída del pasado y actualizada. Eh, claro que, como dice en la riqueza de las naciones Adam Smith, esta vida humana que está ahí en las cosas y que no ha acabado de morir, si ha de ser empleada provechosamente en bien de la fortaleza del Estado tiene que ser aprovechada óptimamente en lo que él ha llamado trabajos productivos, pues que de otra manera se dilapidaría, y dice, aquellas naciones que dedican mucho de este producto de talento y energía humana que no ha muerto, a otras actividades improductivas, y no digamos ya, a actividades intra o interpsíquicas, oníricas, afectivas, esa nación está condenada a perecer, ...a ser dominada, a ser esclavizada... ...por otra nación más poderosa... ...que haya utilizado provechosamente, productivamente... ...esta vida humana pretérita no muerta. Hay un autor alemán... ...que le saca bastante bien la punta a esto... ...jugando con la literatura incluso... ...y con los mitos... ...porque esto es un mito... ...es un relato... ...por el cual la modernidad occidental... ...se ha explicado y se explica a sí misma... ...que es... Y pido también, otra vez, perdón por mi alemán, Hans-Christoph Winswanger. Eh, por cierto, si, si os importa alguna de la bibliografía a la que puedo hacer referencia aquí, y que aquí no tengo referenciada, luego después me pedéis, no tengo inconveniente de daros las referencias, eh, las referencias bibliográficas. Hay un autor español que ha seguido esta línea muy pertinentemente, que es eh, Celso Sánchez Capdequi. Dicen estos autores... Eh, en la medida en que esta ideología ha alcanzado hegemonía, trabajo y capital han incorporado ese aura que ha rodeado en todas las culturas los elementos que median con lo trascendente, con lo espiritual, o con una cierta noción de lo espiritual. Late, dice Banker, en la ideología contemporánea del dinero, un anhelo de inmortalidad. En la creencia, en el crecimiento económico sin fin, el hombre moderno contemporiza con la idea del absoluto, con, como lo simboliza el Fausto de, Go de Goethe. En el Fausto de Goethe, Fausto pacta con el diablo para este juego, más allá de los límites de la humanidad, con la trascendencia, con la inmortalidad. Bien, acabo con Adam Smith, he acabado con Adam Smith, y ahora me propongo comenzar con Karl Marx, para acabar con Karl Marx, con la misma radicalidad. Pues que la contribución de Karl Marx... ...a la consagración de la idea de trabajo es mucho más decisiva... ...mucho más penetrante, mucho más eh, envolvente... ...de la que pudiera tener la obra de Adam Smith. Y, como intentaré mostrar, la noción de trabajo que tiene... Karl Marx es plagiada de la de Smith, la toma. ¿sí? En, la, en las fuentes intelectuales de que bebe la obra de Marx... ...está la economía política inglesa, el idealismo alemán, sobre todo de Hegel y alguna que otra influencia de los socialistas utópicos franceses, pero básicamente, en los terrenos de lo que él mismo llamó, siguiendo a Adam Smith, economía política, lo que hace es leer, sobre todo a David Ricardo, que a su vez ha leído a Adam Smith. Trabajo, también hay tres clases de actividades, las actividades eh, ...que no inciden en el medio, las actividades que sí inciden en el medio... ...y dentro de estas que sí inciden en el medio y que son trabajo... ...las productivas y las improductivas, según las definiciones... ...que había dado de esto eh, Adam Smith. Entonces, no voy a repetirme... Eh, eh, ...sino que procederé adelante. En la contribución a la crítica de la economía política... ...uno de los libros de, de Marx, inicia su análisis de la obra de Smith y Ricardo asumiendo la noción de producción de estos y de riqueza de estos y de crecimiento de la riqueza de estos, de incremento de la riqueza. Por tanto, el concepto de trabajo de Smith-Marx, Smith-Marx, presenta un grado extremo de abstracción descualificadora, ya que homologa una diversidad de actividades en la creencia de que en sus elaboraciones, ...obras, artilugios, hay conservado esfuerzo humano reaprovechable". Fijaros lo que esto significa. Significa que a ojos de estos autores, a nuestros ojos... ...a los ojos del discurso hegemónico vigente... ...que reproducen los ministros y las ministras... ...zapatos, joyas, sillas, rascacielos, cohetes lunares... ...dinero, abrigos, juguetes, bombas, corbetas de Navantia en Cádiz para Arabia Saudí. Esto hubo un escrito que yo hice contra Kichi por haber apoyado la construcción de esos barcos. Kichi estaba leyendo literalmente a Carlos Marx cuando ha justificado la construcción de esos barcos de guerra. Coches, etcétera, son lo mismo. Son trabajo productivo. ¿Por qué? El único significado que tienen es que en cada una de esas cosas hay incorporado vida humana que no ha acabado de morir. Entonces, da lo mismo hacer mantas que chupetes que bombas. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es en la cantidad de trabajo, perdón, en la cantidad de actividad humana y de talento que incorpora un chupete, incorpora menos vida humana que una ojiva nuclear que apunta a cualquier lugar donde hay seres humanos. Pero si un país hace tropecientos millones de chupes, mientras otro país hace una bomba nuclear, los dos tienen la misma riqueza, porque esos tropecientos millones de chupes equivalen a la energía y al talento humano que tiene incorporada una ojiva nuclear. Esto es lo que dice Adam Smith, esto es lo que dice Karl Marx. La des absoluta de las cosas, que ya solo son, en tanto que son trabajo productivo. Creídas estas premisas, pasa a creerse también que toda actividad trabajadora es buena, y que mientras más chupes, más bombas eh, u ojivas nucleares, y más barcos de guerra para dárselos a los buenos contra los malos, ...mientras más, mejor. Pues todo ello continúa esa cadena capitalizadora... ...que enlaza a los muertos con los vivos... ...en esta trascendente creación de la riqueza... ...que encamina a la humanidad... ...hacia la sociedad definitivamente progresada. Esta ingeniería conceptual, esta construcción de ideas... ...es la base del productivismo, es la base del crecentismo... ...es el cimiento más sólido del orden institucional vigente... Todo él basculando sobre esa abstracción que llamamos trabajo. Es Adam Smith y Karl Marx, ambos juntos, los dos, los que están apoyando a todos los ministros y todas las ministras que cada día salen por los medios diciendo hemos creado tropecientos puestos de trabajo. Si alguien, algún periodista en la sala le dijera al ministro o ministra oiga usted, pero sí, 300 puestos de trabajo, pero ¿en qué? El ministro podría responder interpretando correctamente a Adam Smith y a Calmar, ¿qué más da? ¿Qué más da que sean chupetes o que sean barcos de guerra? El asunto es que es trabajo productivo que incrementa la riqueza nacional. Continuemos creando trabajo productivo y usted o está loco o está tarado o no sabe usted qué hace usted aquí preguntando esta pregunta absolutamente absurda de qué, en qué hemos creado puestos de trabajo. Por cierto, ...si no remedia Dios o el diablo, muy cerca del pueblo donde nací... ...pronto se habrán creado tropetenta puestos de trabajos en una mina de uranio... ...pues que ya se está pinchando para sacar uranio, de muy cerca de donde he nacido. Y claro, el ministro, con el respaldo de Karl Marx y con el respaldo de Adam Smith... ...dice sí, porque eso es creación de riqueza. Y la creación de riqueza es seguir la cadena que está uniendo a la humanidad... ...de los vivos y los muertos hasta el final de los tiempos. Esto es lo que está diciendo el ministro... ...o no habían caído en esa paradoja. No se les ha ocurrido preguntarle nunca al ministro... ...en qué se van a crear esos trabajos. ¿Mm? Estas son cosas que quizás uno los toca temerariamente... ...y desde eh, una insolvencia intelectual... ...pero no negaréis que son asuntos de máxima relevancia... ...para nuestras vidas. ¿Mm? Bien... Mm. Todavía Karl Marx, pero no me voy a enredar en eso, ya voy agotando mucho tiempo, ¿cuándo debo terminar? Todavía Karl Marx llega a un punto más allá. 50 minutos. Eh, he agotado 50 y me no, quedo. Ah, bueno, bien. Bien, porque eh, como dije antes, hablo mucho pero avanzo poco. Pues que voy contra la corriente. Todavía Karl Marx, como escribí en algún artículo de opinión hace algún tiempo. ...lleva un punto más allá la idealización de la idea de trabajo que él ha copiado de Smith... ...y realmente puede decirse que eleva a una especie de adoración beata la noción de trabajo. Hay intelectuales que por otra parte merecen mi respeto, contemporáneos... ...que quizás con buen criterio afirman que Marx era perfectamente conocedor de la tradición política del republicanismo... ...una tradición política que ha estado siempre en los márgenes... ...y la modernidad siempre ha estado en la heterodoxia. Es posible, no dudo, pues que dedicó toda su vida... ...como intelectual pequeño burgués, por cierto... ...luego Lenin y sucesores, la peor acusación que pudieron hacer... ...y eso llevó a mucha gente a desaparecer... ...fue acusarlas de pequeño burgués, Marx era un pequeño burgués... ...pero eleva a una especie de... ...de beatería la idealización del trabajo. ¿Y por qué digo que quizás conoció la tradición republicana? Porque la tradición republicana remonta a la obra de Aristóteles, a la política de Aristóteles. En su política Aristóteles define al ser humano, y es una antropología, como zon político, animal político. ¿Qué significa zon politikon? Fijaros, la antropología de Aristóteles es aquel animal que se ha hecho haciendo comunidades, comunidades políticas. Haciendo comunidades, es como el ser humano se ha hecho como ser humano. Frente a esta, esta definición del ser humano de Aristóteles, que es, en el fondo se complementa con esta otra aseveración del autor que dice que lo que singulariza a la humanidad respecto de todos los demás seres de la creación es que tiene palabra y habla. ...que es lo mismo que decir que opera con símbolos... ...es decir, con aquello que Adam Smith y Marx desprecian. Es justamente lo que hace Aristóteles afirmar... ...la singularidad y el valor supremo del ser humano es la palabra. ¿Y Marx qué dice? No es la palabra. Es la, el esfuerzo humano transformando la naturaleza... ...lo que transforma al ser humano y lo humaniza. ¿Entienden? En lugar de la palabra la relación con las cosas, de nuevo en Marx, la sustitución de la primacía de la relación entre los seres humanos por la relación de los seres humanos con las cosas, cosificación, necrofilia, o juego con la muerte, o con la sobrevivencia de la muerte. ¿Bien? Pero, eh, dejo todo esto de lado, de toda esta beatería marxista del trabajo, y quiero ser en esto taxativo y radical, este orgullo obrero que nosotros cuando hemos llegado al mundo ya existía porque viene de la segunda mitad del siglo XIX, esta prestancia de los obreros cuando salen cua obreros, no coa hombres o coa mujeres o coa ciudadanos o cua seres humanos sino coa obreros al espacio público dice aquí estamos nosotros los obreros que somos los que construimos el mundo, este orgullo viene de Adam Smith y de Karl Marx. Ese orgullo es hoy el obstáculo principal para parar esta maquinaria de destrucción masiva que es el industrialismo. El Estado y las grandes corporaciones ponen a los obreros de frontispicio al frente o contra estas luchas de la ecología política, del ecofeminismo, y dicen, nosotros estamos aquí defendiendo nuestro puesto de trabajo y esta defensa de mi puesto de trabajo es una defensa la más honorable concebible porque con mi puesto de trabajo, yo y mis antecesores y los que me continuarán en esta cadena, y cadena aquí quiero emplearla en el doble sentido, es lo que ha traído el mundo hasta aquí y lo que garantiza la continuidad del mundo. Como no derribemos esa idea, vamos a ir todos al carajo y todas al carajo. Bien, hay tres autores, y con esto voy a terminar, tres autores fundamentales de un nivel intelectual, en el caso de alguno de ellos en especial, de una calidad poética y de una contundencia y radicalidad en la crítica a las ideas de Adam Smith-Marx, eh, que yo voy a intentar resumir aquí muy pronto, pero... Yo quisiera simplemente invitarles a que los leyeran. Es imposible resumir su pensamiento, eh, y además el de los tres, aunque es convergente, en el tiempo que me resta. La primera autora es Hannah Arendt. Desde mi punto de vista, como los alumnos y las alumnas saben, en clase soy eh, eh, admirador de esta mujer, de esta intelectual polémica, intempestiva... Eh, valiente, eh, de una ingeniosidad, de un talento, de una capacidad intelectual eh, fuera de lo común. Eh, bien, pues Hannah Arendt es quizás una de las intelectuales más brillantes y de los intelectuales del siglo XX, ¿no? Y ella realmente es la que lleva a cabo el cuestionamiento más lúcido y más sistemático de la antropología smithiana y marxista. Pues lo rebate en su raíz, desde su raíz. Lo que hace es en un poco simplificando, lo siguiente. Es Vamos a ver, este, estos tres cajones que estos dos autores del 18 eh, han utilizado para meter todas las actividades humanas, el cajón de las actividades no trabajo no productivo, el de los trabajos no productivos, el de los trabajos no productivos, le doy una patada y los mando al carajo. Fuera. Vamos a tirar a la habitación todas las actividades humanas, voy a usar otra bala de medir y voy a proponer otra clasificación de las actividades humanas que no tiene absolutamente nada que ver con la que estableció Adam Smith. ¿Y cuál es la clasificación que ella propone de las actividades humanas? Para entenderla es necesario previamente entender la, los conceptos de medio y mundo que ella acuña, estoy resumiendo. ...sobre todo la obra suya, la condición humana. Medio y mundo. Muy rápidamente, ¿qué es el mundo? El mundo es el medio... ...interpretado por el simbolismo humano. Un ejemplo elemental. Imaginemos la primera vez que un grupo humano se topó con un fenómeno... ...como un rayo, en una tormenta. Hay un segundo. Un segundo de deslumbramiento, un segundo de sorpresa, de miedo, y al segundo segundo, después, inmediatamente después, ese grupo humano se interroga. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? Y entonces alguien, por ejemplo, puede decir, esto es la ira de un dios que se manifiesta porque quizás hemos actuado mal, o esto es una descompensación eléctrica, da igual lo que digan. Pero en el momento en que ese fenómeno... ...ha sido contemplado y es interpretado... ...ha sido incorporado al mundo. Ya no es el medio, es el mundo. La condición de mundo es inherente a la humanidad... ...no puede existir humanidad sin mundo. Esto es el mundo. Los antropólogos llamamos a esto cultura. ¿no? Entonces, eh, dice, dice Hannah Arendt... ...los procesos orgánicos de la vida en general son circulares. El medio, el medio, lo que, para entendernos, vamos a llamar naturaleza, no tiene comienzo ni fin. Es una pura circularidad sin principio ni fin, nacimiento ni muerte, un continuum de crecimiento y decadencia. Unas plantas vienen creciendo, otras van decayendo y, al, al, al, digamos, al proceso orgánico del nacimiento de la vida, y nacimiento quizás no es la palabra adecuada, porque ella intenta subrayar que no hay nacimiento ni muerte en el medio. Dice, a diferencia de ello, en todo mundo, en toda cultura, que los seres humanos hayan creado, hay nacimiento y muerte, que significa un comienzo y un final, y linealidad entre esos dos fenómenos, del comienzo y el final. Linealidad entre ambos sucesos. Todo mundo es una especie de aparte del proceso orgánico de la vida. Solo en el mundo pueden existir los individuos y toda clase de grupos... ...como entidades únicas e irrepetibles, es decir, con identidad. Solo en el mundo existe la identidad yo-tú, un nombre particular... ...con alguna construcción, con alguna configuración institucional. Dice, continúa la autora, la vida mundana, la vida en el mundo... ...de cada uno o de cada grupo, o lo que es lo mismo, las identidades personales y grupales... ...son otra cosa que la vida orgánica de la especie. Una cosa es mi vida como persona, como sujeto, con una identidad, con una historia... ...con un pasado, con una memoria, y otra cosa es mi organismo y mi cuerpo. Por cierto, no voy a entrar, hay un asunto muy polémico en el debate intelectual... ...en el feminismo, que es otorgar primacía al cuerpo... Esto es polémico, lo dejo aquí, pero quizás una de las mayores intelectuales del siglo XX habría que releerla desde el feminismo para esta cuestión que paso de ella sobre puntillas. Continúa, el mantenimiento de un mundo con sus sucesos, biografías e historias requiere del esfuerzo constante de las comunidades humanas contra la voracidad orgánica circular donde nada acontece, donde hay una sucesión continua de decadencia, y de lo contrario de decadencia sería eh, auge eh, orgánico. En base a esta distinción de medio y mundo, Aren distingue cuatro tipos de actividad humana, cuatro cajones para agrupar los miles de cosas que los seres humanos hemos hecho o podemos hacer. Cuatro cajones. Primer cajón, le llama laborar, laborar. Segundo cajón, le llama... Fabricar, en una tradición, traducción pertinente, debe ser entendido como artesanía, transformación artesana del medio. Tercer cajón, acción política. acción política Adam Smith y Karl Marx desoyeron, soslayaron y no otorgaron primacía a la uh, acción política pero en Hannah Arendt la acción política cobra importancia fundamental. Fon politikon. Y cuarto, cuarto cajón, acción contemplativa. Contemplación. Labor. ¿Qué es labor en Hannah Arendt? Es la actividad correspondiente al proceso biológico u orgánico del cuerpo humano cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades orgánicas biológicas de la especie. ¿Qué es el segundo cajón? Artesanía. Es la actividad que corresponde a lo no natural, no biológico, de la exigencia orgánica del hombre. El que hacer o fabricar artesano proporciona un artificial mundo de cosas, dice Hannah Arendt, el artesano violenta, más, dice, viola, viola la vida, viola la naturaleza, viola los elementos, los somete a violencia y transforma, y de donde había un medio, construye un mundo, una cosa que el artesano hace para durar, no para consumir, esta distinción es muy importante, en Hannah Arendt, ese es el, el, el segundo cajón de actividades, eh, tercer cajón, Mm. Eh, la acción política, dice la autora, es la única actividad que se da entre las personas sin la mediación, sin que sea necesaria la mediación de cosas o de materia. Corresponde a la condición humana más mundana, menos orgánica, menos biológica, de la pluralidad y de la identidad. Y termina diciendo: en un mundo. ...de laborantes, en un mundo donde esta noción de trabajo de Smith y Marx... ...ha llegado a ser la noción que es como la piedra angular, la clave de bóveda... ...del sentido, de la cosmogonía, la contemplación, en el mejor de los casos... ...dice un poco, irónicamente la autora, eh, puede ser incomprendida o si se la comprende mínimamente... ...despreciada como lo más inútil y lo más pernicioso. La actividad contemplativa, la actividad creativa, la actividad artística. Pero ella subrayará la actividad política. Fijaros cuán diferente es la clasificación de actividades humanas... ...que ella reputa la contemplación y la actividad política... ...como las actividades superiores humanas. Y es justamente en ellas donde no es necesario que intervenga... ...la transformación de elementos del medio la acción política es la acción de la palabra, como luego ella desarrollará en otros de sus escritos, la política existe allí donde la palabra es la que preside la relación. Si hay violencia, si hay elementos objetivos de coacción, en esa misma medida, dice Hannah Arendt, desaparece la política y empieza la violencia, que no es política. Si hay política no hay violencia, dice Hannah Arendt. Y todo esto lleva a la noción de poder, ¿no? es decir, la palabra como aquello que es más honorable entre los seres humanos. Bien, eh, hay algo también muy importante, Hannah Arendt, antes de pasar a otro de estos autores, eh, que es esta idea, ¿no? en el laborar, que es lo que convencionalmente en el mundo contemporáneo hemos entendido, entendemos como trabajo, en laborar, es, donde se relaciona más, eh, es aquello que se relaciona más directamente con la actividad metabólica, con el cuerpo, con el cuerpo como realidad biológica. Y este, dice Hannah Arendt, esto da que pensar, es polémico, este, el cuerpo, es la parte que menos se puede compartir con otros de la persona, aunque se desee hacerlo. De hecho, nada es menos común y comunicable, y por eso de mayor escudo contra la visibilidad y la audiobilidad de la esfera pública que lo que ocurre dentro del cuerpo, sus placeres y dolores, su laborar y consumir. Por lo mismo, dice la autora, nada arroja al sujeto de manera más radical del mundo, de lo mundano, de la acción política, de la acción contemplativa, que la concentración en la, boli, en la vida metabólica del cuerpo, es decir, en aquello que Adam Smith y Marx han glorificado como la actividad superior humana. En correspondencia con esto, Hannah Arendt hace una distinción radical, radical, entre herramienta y máquina. Hace una defensa de las herramientas y hace una denostación de las máquinas. Esto también la convierte en una heterodoxa, en una incomprendida y en una eh, perteneciente a esto que llamé al principio inmensa minoría de heterodoxos contemporáneos. Dice, el quehacer de los artesanos, que no es el laborar, sino es el transformar y violentar el mundo para hacer cosas que enriquezcan el mundo y que lo hagan durable y que lo separen de esta voracidad circular, se sirve de útiles y herramientas, los útiles y las herramientas son siempre prolongaciones potenciadoras de las manos. Prolongaciones y proyecciones de las manos y siervas de un saber. Toda herramienta, aún la más sofisticada, dice Hannah Arendt, es sierva del saber del artesano. Y está a merced del saber artesano. Sin embargo, en contraste radical, el quehacer laborante se sirve... ...o bien de la propia fuerza orgánica del cuerpo y del músculo... ...y de la capacidad de resistencia, etcétera... ...y de máquinas. Y dice, pero las máquinas, desde las más toscas... ...a las más sofisticadas, no son siervas... ...de los laborantes, sino intercambiables por ellos. Esta afirmación, hecha en los años 60, era ya plenamente vigente... Y su vigencia y su denuncia no ha cesado de crecer. Porque ¿qué es lo que estamos presenciando por todas partes? Que las máquinas, y las máquinas un poco más electrónicas que ahora llaman robots para investirlos de un cierto aura, están sustituyendo a laborantes. Porque ya antes los laborantes anegaron y asfixiaron el mundo de los artesanos. En una ciudad como Sevilla hace 150 años podía haber 30.000 zapateros. ...30.000 artesanos y artesanas de miles de tipos de oficios. Hoy, para hacer una silla, yo he conocido en mi pueblo... ...un hombre que se ganaba la vida haciendo sillas. Y las sillas de ese hombre no tenían ni nada que ver... ...con las sillas de otro sillero, aunque tuvieran cuatro patas. Hoy, en alguna fábrica perdida en mitad de China... ...se fabrican tropecientas mil sillas de PVC... ...para el mundo mundial. ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué hemos ganado? ¿Con la idea de la productividad? Pero volvamos a Hannah Arendt... ...que lo dice con más lucidez y con más radicalidad... ...porque es una autora muy radical. Dice, la cito... ...incluso el más refinado útil... ...o herramienta... ...sigue siendo una ayuda. Incluso... ...la más primitiva máquina... ...guía la labor del cuerpo... ...y finalmente la reemplaza por completo... Bien, eh, el artesano ha desaparecido de la cadena de montaje industrial, hay en Hannah Arendt una denuncia del industrialismo, quiero subrayar esto, Hannah Arendt, Lewis Manford, Simone Weil, los tres no denuncian tanto el capitalismo, y esto no es baladí, como el industrialismo, porque es la mega máquina ...que definió Manford, pero que está de alguna manera implícita... ...en las tres reflexiones, es la megamáquina el problema. Y no si la megamáquina es de propiedad privada... ...o es de propiedad pública, está colectivizada, etc. Sino la dimensión que ya ha sobrepasado la escala humana... ...y que lleva a la, a la humanidad al sometimiento. Sea al dueño privado, sea al jefe de la burocracia pública o sea, a cualquiera combinación de ellos. ¿Mm? Desacreditación total del mundo de los artesanos, y denuncia que ello supone. El industrialismo ha reemplazado un mundo artesano por un mundo de labor. Si había un zapatero, y estoy hablando de oficios que podríamos considerar menores, de oficios viles, pero si había un zapatero o un sillero que hacía sus zapatos y sus sillas y se podía ver la impronta la impronta de sus manos y de su saber hacer en un zapato, esto hace mucho tiempo que desapareció, y todos estuvimos de acuerdo, porque cómo íbamos a comparar 10.000 zapateros con una fábrica de zapatos que es capaz de producir al día millones de zapatos para que cada quien tengamos en casa no sé cuántos zapatos. ¿Los ha hecho estos más ricos? Hay en la autora una denuncia, también en los tres y en ella, una denuncia de lo que supone sustituir la relación humana de la relación de humanos con cosas. Y entonces ella podría llevarnos a la siguiente conclusión. Lo más importante que sale de un taller no es nunca el producto que allí se transforma o se elabora. Es la persona que lo elabora. Son las personas que lo elaboran ¿Qué sale de un taller artesano? De un taller artesano sale siempre lo mismo un maestro o maestra y un aprendiz. ¿Qué sale de una fábrica? Un amo y un operario obrero, o bien un director gerente o directora gerente, y unos laborantes que nada saben de lo que están haciendo allí. No pueden reconocerse en aquello, y aquello es para ellos una condena necesaria para sobrevivir. Dice la autora, Cualquier cosa que hacemos en este mundo de laborantes... ...en que hemos venido a parar... ...se supone que la hacemos para ganarnos la vida. Esto es lo que decía al principio. ¿A qué hemos venido aquí? A trabajar. Para ganarnos la vida. Tal es el veredicto de la sociedad. Y el número de personas capaces de desafiar esta creencia... ...ha disminuido rápidamente. Dice, la única excepción que consiente la sociedad laborante... ...es la del artista. Quien, estrictamente hablando es el único artesano que queda en la sociedad laborante, una especie de lujo, que se, no se le comprende bien, pero que se le consiente que haya haciendo sus cosas, que ya no tiene relación con, con una aplicabilidad, el artista tiene que hacer algo que no tiene aplicación, esto es inconcebible, en los que desde nuestro nuestra tiempo miramos hacia el pasado y consideramos que hay artistas como el propio Velázquez, etcétera, los grandes que consideramos grandes genios de la creación artística, no tuvieron nada que ver en su propia visión de lo que ellos consideraban de sí mismos que el artista actual. La diferencia entre arte y artesanía no estaba desarrollada. Y Velázquez se consideraba un artesano, con su taller, por cierto, él un maestro con sus aprendices. Bien, termina Hannah Arendt, diez minutos, bien. Termina Hannah Arendt diciendo, la edad moderna trajo consigo la glorificación teórica del trabajo, del laborar, trabajo como laborar, cuya consecuencia ha sido la transformación de toda la sociedad en una sociedad de trabajo. Puesto que se trata de una sociedad de trabajadores que está a punto de ser liberada de las trabas del trabajo, con las máquinas y los robots, y dicha sociedad, estos laborantes, desconocen esas otras actividades más elevadas y significativas por cuyas causas merecería ganarse esa libertad, la acción política, la acción contemplativa, nos enfrentamos, concluye, con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Alguien que ha sido educado desde que vino al mundo para trabajar o para ejercer profesionalmente, si le quitamos su trabajo o le quitamos su profesión, lo dejamos en la inopia total. ...fuera de juego, en la cuneta... ...y él mismo dice, ¿qué hago ahora con mi vida? Si yo me preparé para trabajar... ...y dice, hay otras cosas... ...te puede decir, en una estampa un poco patética... ...que otras cosas hay... ...la actividad política no existe... ...en términos de Hannah Arendt, ...no existe política... ...lo que los tertulianos... ...y tertulianas suelen llamar política... ...Hannah Arendt lo llama poder... ...o más bien lo llama violencia... Es una jerarquía. La política es la palabra de tú a tú, frente a frente, donde todas las personas pueden decir sí o no y controvertir. Eso no existe prácticamente. Y concluye, sin trabajo, la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor. Simone Weil, otra autora genial. En el caso de Simone Weil, dije antes, de estos tres, es la que tiene mayor altura poética, tiene la capacidad de desarrollar un pensamiento penetrante que nunca te deja indiferente, a una altura con una profundidad realmente de primera línea, ¿Sí? para mí es uno de los intelectuales de los últimos siglos, sin duda. ¿Eh? pero con esta plus que significa el talento literario, el talento creativo. ¿no? Entonces leerla es siempre un gozo. ¿no? Su pequeño libro, Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social, saliéndome un poco del guión, voy a contar la circunstancia para que vean la radicalidad de Simone Weil. Ella en los años 30 en París se movía en los ambientes del activismo obrero, del movimiento obrero. Estaba completamente convencida del obrerismo, del marxismo, ...pero en su radicalidad ella quiso tener la experiencia total de ser una obrera. Ella era una intelectual muy joven pero con una formación envidiable... ...y daba clases y se ganaba la vida en el ámbito de los alrededores de una universidad humanista... ...y en esos círculos. Bien, decide romper absolutamente con esa vida, perderse, quitarse del medio romper los vínculos familiares, los vínculos amistosos y reaparece a los meses como una ciudadana anónima en París buscando empleo. Ella quiere vivir la experiencia del obrero y encuentra empleo en una fábrica de la Renault. La experiencia suya durante un año de trabajo en la Renault tiene que salir de la Renault con una depresión en estado crítico y no tengo los detalles de su biografía, merecería, yo debería haber ahondado más en ella, finalmente su familia, sus padres tienen que hacerse cargo, ya tiene veintitantos años, ¿eh? ella murió con 34 años en Londres, y eh, atraviesa una crisis y escribe este pequeño libro, ese libro es un diálogo cara a cara, de una radicalidad, de imaginaros, además la circunstancia que lo ha llevado a escribirlo, con Marx, se dirige exclusivamente a Marx. Y hay un momento del libro que le dice, como si lo tuviese delante, ¿cómo pudiste pensar que de la esclavitud naciera la libertad? ¿Cómo pudiste pensar que de la experiencia obrera, de la alienación del obrero, de la anulación humana de lo más humano, que es convertir en una pieza de una máquina, y con esto termino con Manford, es la tesis de la megamáquina de Manford. ¿Cómo pudiste pensar que de ahí naciese la libertad? ¿Por qué glorificaste el industrialismo... ...y la gran cadena de montaje industrial... ...que es la experiencia de esclavitud masiva... ...mayor que ha conocido la humanidad? Esto es lo que le dice... ...Simon Weil a Karl Marx. Es como para pensar. Y esta es la tesis de Manford. Manford dice... ...la primera máquina... No nacen la Revolución Industrial, los precedentes de la Revolución Industrial, un par de siglos antes. La primera máquina es la máquina arquetípica que fue construida en Egipto para llevar a cabo las pirámides. Dice, ¿por qué los arqueólogos no han visto esa máquina? Porque es una máquina hecha de piezas humanas. No existen piezas mecánicas metálicas, de madera o de hueso, sí, de huesos humanos, porque si miráis en cualquier diccionario convencional que es una máquina, es un artilugio que combina piezas, cada una de las cuales está articulada y ocupando una posición determinada para que el conjunto produzca un efecto unívoco o para algo, ¿eh? vomite algo, bien, fue necesario esclavizar a miles de personas para construir las pirámides probablemente Manford y termino prolonga una reflexión que había hecho Henry David Thoreau en un libro que también les recomiendo leer Walden, en los mismos años en que Marx está empezando a escribir dice más o menos lo tengo aquí para no, para no estropearlo, con esto termino dice eh, Thoreau se doy con él ocho papeles tenía aquí. A ver. Eh, un segundo, un poquito de paciencia que termino. Eh, la mayoría de los lujos, no, voy un poquito más adelante, están ya cansados. Dice, las naciones, 1845, las naciones están poseídas por la desquiciada ambición de perpetuar su memoria. Las naciones, las naciones, Adam Smith, la nación. Están poseídas por la desquiciada ambición de perpetuar su memoria por la cantidad de piedra picada que dejan atrás. Piedra picada, podríamos decir nosotros hoy, y alquitrán, y cemento, y uranio, etcétera, etcétera, etcétera. Y Euripio, he conocido el Euripio hace unos días y estoy encantado con el Euripio. <risa> Casi toda la piedra, fijaros la reflexión de Zoro. Casi toda la piedra que una nación pica se dedica solo a su tumba. Otra vez está la muerte y la sobrevivencia con la muerte. Se entierra viva. En cuanto a las pirámides, no hay nada de qué asombrarse tanto como del hecho de que pudiera haber tantos hombres degradados para gastar sus vidas en construir la tumba de un bobo ambicioso. De esta reflexión parte Manford y dice, fue necesario una máquina, la máquina original, todas las máquinas que han venido después son una continuación de la máquina egipcia de las pirámides que va sustituyendo paso a paso piezas humanas por piezas metálicas o piezas de otros materiales como el Euripio, por ejemplo. Bien, era lo que tenía que decir. Muchas gracias por su atención.